Mezcla de negro fango, legamo y ciclope mampostería. Materialización del supremo terror del mundo. Venida de la sospecha verdosas, oníricas, de geometría abominable, asquerosamente impregnada, de sensaciones de otras esferas. Silencio, no iremos por tu estúpido cómic hasta que cobremos venganza. ¡Venganza! Pero, ¿quién crees que haya sido? Digamos que… es hora de visitar la casa de Dios. abrió el séptimo sello, se produjo en el cielo un silencio como de media hora y los siete ángeles que tienen las siete trompetas. ¿Qué es esto? Quemaremos más iglesias. ¿Qué? <risa> ya te jodiste.